Los saluda nuevamente hoy, 7 de septiembre, ya miércoles 7 de septiembre, su servidor Carlos Ramírez. Y esta ocasión, en este su programa Noches de Censo, ya un programa de, de todos los miércoles, pues nos reunimos para tratar algunos temas de relevancia, algunos temas bastante importantes que yo creo que todos nuestros colegas, los empresarios, los estudiantes, los contadores, los administradores y en general toda la población que nos pueda estar viendo por medio de esta transmisión. En vivo, pues podamos eh, captar, podamos aprender un poquito siempre de nuestros invitados. Y el día de hoy, fíjense que es un tema que eh, hemos tratado temas fiscales, financieros, administrativos, pero hasta el día de hoy no, no me había tocado hablar precisamente de, de, de este tipo de temas que vamos a hablar de la desmonetización en México. Y precisamente para esos efectos, tenemos de invitado al maestro Gabriel Cordero, a, de quien me voy a permitir dar lectura aparte de su semblanza académica, él es contador público por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, también estudió la especialidad en fiscal en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también tiene maestría en contribuciones en la misma universidad, también tiene maestría en estrategias fiscales por el IEU, socio director de Agnus Contadores, instructor de las capacitadoras PA Contador y Kaisen Asesores en calidad a nivel nacional, Autor del libro Impuestos y Dragones, también titular de la columna Impuestos y Dragones, que se publica todos los jueves en el Heraldo de Puebla. También colaborador cada 15 días en el noticiero Arriba San Luis, que se transmite por el 99.3 de FM de San Luis Potosí. Y también miembro de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en Puebla. Pues le damos la bienvenida al maestro Cordero. Es un gusto, hace rato antes de entrar aquí a. A, a la transmisión en vivo, platicaba un poquito de, de su libro, que por ahí vemos eh, en su fondo, eh, Impuestos y Dragones, le, le preguntaba a qué se refería, quién iba orientado, y precisamente ahorita eh, yo creo que nos va a platicar también un poquito de, de, de ese libro, no bastante interesante a lo que estamos platicando, y pues sea bienvenido, siéntate, eh, bueno, me, me pidió que le hablara de tú, yo todavía no me, aco no me acostumbro, siént si siént siéntese en casa, para, para eh, con toda la confianza, yo creo que eh, siempre es bueno compartir, siempre es bueno eh, dar un poquito de lo que tal vez la vida o el conocimiento, la universidad, pues nos ha dado, ¿no? Y en este eh, caso, este tipo de programas y también su servidor, pues es la intención, ¿no? De que seamos un poquito más cada día los que podamos nutrirnos de este tipo de información. Pues bienvenido, maestro. Muchas gracias, Carlos. Muchísimas gracias a Census Capacitación. Eh, por eh, esta este espacio en, en este eh, reconocidísimo programa que tienes todos los miércoles muchísimas gracias por por este eh, por esta oportunidad que me dan de compartir un poquito de de lo que de lo que sabemos de lo que somos de lo que escribimos porque me encanta escribir entonces eh, de este de este tema por ahí en mi blog tengo hay una una columna que escribí hace ya algunos años, tendrá unos tres, cuatro años, yo creo. Eh, y, y pues vamos, es un tema, eh, como bien dices, no es financiero. Bueno, si es financiero, eh, se conecta entre lo financiero, entre lo fiscal, entre lo cotidiano. Entonces, eh, es un tema pues muy padre, apasionante, del cual vamos a, a platicar el día de hoy, la desmonetización en México. Perfecto, maestro Gabriel. Y pues ahora... Yo creo que eh, lo primero que, que me pregunté también cuando, cuando vi el tema y dije, ¿y qué, qué significa o qué es la desmonetización? no Tal vez nos imaginamos que es así como quitar las monedas o, o tenemos esa, ese primer, primer impacto de la palabra, ¿no? De desmonetizar. ¿Qué significa desmonetizar? ¿O de dónde vendría esta, este, este acercamiento al, al tema que, que nos ocupa hoy? Pues mira, todo aquel, aquel eh, aquella columna que escribí fue resultado de un video que empezó a circular en redes sociales, principalmente en WhatsApp, eh, acerca de una colega eh, que, que habla acerca de la desmonetización en México y, eh, y, lo, y lo que se refiere en ese video es de que prácticamente eh, el Banco de México iba a quitar ya todas las monedas que, eh, y era eh, justo el momento en el que el Banco de México estaba empezando con este nuevo proyecto, bueno en ese entonces era nuevo proyecto, denominado CODI, eh, cobro digital entonces eh, con relación a eso, como que se subió a esa ola, eh, aquella colega eh, con relación al CODI a la implementación del CODI y entonces por ahí eh, decía de que el Banco de México iba ya a quitar absolutamente todas las monedas, ¿no? ¿De dónde sacó la información? Beto, a saber, eh, decía ella que, que iba a ser en ese, en ese año, cosa que no sucedió, cosa que no va a suceder, y, y por eso es de que, eh, vamos, al escuchar tantas, eh, tan, tantas mentiras y tantas eh, eh, cuestiones inciertas, fue que decidí eh, escribir aquella columna, y, eh, y ahora me pareció eh, buen momento desempolvar el tema, que no está de moda, sin embargo, se liga muchísimo, como lo acabo de comentar hace rato, con cuestiones financieras y también con cuestiones fiscales. ¿Por qué? Porque en determinado momento también tiene que ver con los depósitos bancarios, tiene que ver con el uso de efectivo y con el no uso de efectivo también, porque esa, eso es a lo que eh, nos quiere llevar eh, tanto el SAT y, eh, obviamente, el Banco de México, a través de, de todos los bancos nacionales, todos los, los bancos eh, que, que operan en, las, en, en, el, en este bello país, ¿para qué? Para que utilicemos menos el, eh, el efectivo. Y entonces, eh, bancarizar lo más que se pueda l, todas las operaciones que, que realizamos. Perfecto. Y, y, y fíjate, maestro, que por ahí... Eh... Eh, igual estuve investigando un poquito de este video que, que, que me comentas, creo que fue por ahí del, del 2019, más o menos, y, sí. y, y precisamente este tema de, del CODI, del, del cobro digital, donde el Banco de México empezó a implementar eh, esta medida como para decir, oh pues es más fácil no que tengas CODI tanto para cobrar como para pagar, a que utilices el efectivo. Y en ese sentido viene eh, la conjunción de lo que hace Banco de México mediante una política como tal monetaria y en este caso viene en qué le va a ayudar a la autoridad hacendaria también y en qué le va a ayudar a, a, a, los, eh, a las empresas dentro del sector privado. Porque eh, comentabas ahorita del, del tema del uso del efectivo y yo creo que se derivó también todo un boom cuando vino la reforma esta que estamos viviendo que se, que se publicó por ahí del 2021 y vienen de que, oye, ya el SAT ya te va a cobrar impuestos por depósitos en efectivo, ¿no? Y, y fueron, fueron eh, digamos, interpretaciones que se dieron, y decían que ya después de 15 mil ya te iban a cobrar, y se confundió con un impuesto que ya ni lo tenemos, que era el IDE, sí, y, y, o sea, como, como lo acaba de comentar este, aquí el maestro, pues se empezaron a decir muchas mentiras o tal vez cuestiones erróneas, ¿no? Exacto, en ese son, sentido, ajá. Sí, pre, pre, son cuestiones, son cuestiones eh, bastante, eh, pues no verdaderas, ¿no? Por no decir mentiras, <risa> pero son, eh, son cuestiones ahí que de repente alguien hace un video que tiene eh, temas apocalípticos de, en cuanto a que el SAT te va a cobrar eh, impuestos por tus depósitos en efectivo, y, y de repente, pues la gente se lo cree, la gente empieza a circular el, el video, eh, tanto en redes sociales como en, en mensajería instantánea, y, y, y, y de repente se genera un caos. Hay otro video, de, como el que acabas de comentar, de que dice, en julio va a empezar el SAT a cobrarte impuestos por tus depósitos en efectivo. Y entonces... Lo, lo desempolvan cada año, van como uh -huh. dos o tres años que, que, que circula ese video. ¿Por qué? Porque dice que en julio, pero no dice en julio de qué año. Entonces, a cada rato, en, por ahí de junio, eh, los clientes eh, ¿cómo se llama? Me, me mandan ese video, me mandan la liga, oye, esto es cierto. Ay, Chihuahuas, que no es cierto. <risa> Entonces, sí es, eh, sí es una situación que eh, son chismes de radio pasillo, yo le, yo, yo le pongo así, lo, lo denomino así, son chismes de radio pasillo en donde eh, gente pues inexperta, gente que no tiene la capacitación adecuada, de repente pues lanza su video, le pega, eh, porque de repente pues lo empiezan a compartir y a compartir y a compartir y el mismo algoritmo de YouTube pues yo creo que lo sigue compartiendo y lo sigue eh, poniendo ahí. Como, como una sugerencia para que lo veas y de repente pues se hacen virales, pero pues sí son eh, videos con muchísimas, muchísimas imprecisiones, ¿no? Eh, esto que comentas de, de los depósitos de 15 mil pesos pues también fue derivado de la reforma para este año en que eh, pues los bancos tenían la obligación de informar los informar. De depósitos de 15, mayores a 15 mil pesos en efectivo de todos los cuentavientes pero de manera anual y en este año se cambió a que es de manera mensual. Entonces, de repente, todo el mundo se, se espanta y dice, Hoy, oh, no! Mira, ahí está, ahí está. Eh, te van a cobrar por tus depósitos en efectivo de 15 mil pesos, cosa que, como bien acabas de decir, desde el 2014, desde el primero de enero del 2014, ya no existe ese, depós ese impuesto a los depósitos en efectivo. Ya se derogó, pero sin embargo, la obligación de los bancos de informar Hacia, eh, hacia el SAT, hacia las autoridades, de justamente los depósitos mayores a 15 mil pesos, persiste, ¿sale? Y eso ha persistido desde el 2014, eh, pero, pero la gente de repente ve chismes de Radio Pasillo y se espanta. Claro, claro y, y precisamente a, hablando del, del tema de... De el uso del efectivo y atendiendo a lo que a lo que se está comentando ahorita eh, veníamos de esta parte de, de, del código del banco de México viene la reforma en materia fiscal donde también eh, de una forma o de otra incentiva al no uso del efectivo con con estas eh, cuestiones de decir bueno el banco ahora me va a informar mensualmente si tienes operaciones superiores a quince mil pesos en efectivo porque si recordamos también por ahí del año dos eh, si no mal recuerdo, 16, 17, eh, ya existía precisamente cuando, cuando dejó de operar el, el, el ID, llegaban unas unas, eh, unas hojitas verdes donde te decía el SAT, oye, detecté que en enero tuviste estos depósitos, en febrero tanto, en marzo tanto, y ahí te va de una vez tu línea, o sea, ya te ayudé a, a calcular, y, y hay de dos, si pagas estás aceptando, o dos, sí aclárame de dónde, de dónde vinieron esos depósitos, ¿no? Y en ese sentido, eh, actualmente, digamos, año 2022, pues los contribuyentes o no contribuyentes, porque hablando del tema de efectivo, también es bastante delicado el hecho de, oye, y si no tengo actividad económica, si no estoy ni siquiera dado de alta en el SAT, oye, si percibo salario y qué tal que ni me dieron de alta mi patrón, tanto, va a haber repercusiones ahí si nos vamos para allá en materia de IMSS, de Infonavit, de seguridad social de manera general. ¿Por qué? Porque le decía yo también a mis clientes, oye, desde, desde cuándo la pregunta clásica, ¿no? ¿Desde qué monto te empieza a cobrar el SAT impuestos? Les decía yo, desde un peso. Desde un peso, claro. O sea, o menos, pues, siendo así, este siendo ya, eh, eh, desde un centavo, que, que no se pudiera por las, por las cantidades cerradas, pero les digo, desde un peso. Pero no quiere decir que si tú depositas 15, 20, 30 mil en efectivo en tu banco, ¿qué tal que esos te los prestaron? ¿Qué tal que fue donativo? ¿Qué tal que fue una herencia? ¿Qué tal que fue de una enajenación que sí declaraste? El origen está eh, eh, justificado, claro. pagaste un impuesto y ¿qué crees? El efectivo no tiene problema en ese sentido. Yo uh -huh. creo que la mayoría de personas todavía tenemos ese miedo de, uy, ya no, ya no voy a usar efectivo y mejor nos vamos a los medios. Eh, eh, bancario, ¿no? En ese sentido. Sin embargo, hay muchísima gente que sigue utilizando efectivo y que prefiere utilizar efectivo, eh, vamos, por, por confianza, ¿no? Eh, de repente todavía eh, existen personas que tienen desconfianza de eh, tener su dinero en el banco y peor tantito, me ha, eh, eh, eh, he escuchado comentarios eh, de, de este gobierno, de, del gobierno federal actual, que les da muchísima desconfianza tener su dinero en el banco, porque también hay chismes de Radio Pasillo en donde te dice, el gobierno te va a incautar absolutamente todo el dinero que tienes en el banco, se lo va a quedar. No, no es posible, ¿no? Eh, sin embargo, también son chismes de Radio Pasillo en donde la gente tiene miedo de tener una cuenta bancaria o bien tiene miedo de que le puedan hacer algún fraude con su tarjeta de débito o de crédito y por eso prefieren tener el efectivo en su casa ahí bien resguardado, ¿no? Me, me tocó también una historia ya hace muchos años hace como 10 años eh, un, un cliente me decía eh, su abuelo tenía pues manejaba mucho efectivo, tenía mucho dinero y alguna vez que desmontaron una puerta en, en casa del abuelo, ya había fallecido el abuelo desmontaron una puerta y pues, ¿cuál fue su sorpresa? Que adentro de la puerta había billetes, había fajos de billetes, eh, ¿cómo se llama? Que ya estaban completamente desmonetizados, que ya no tenían ningún valor, y ahí se quedaron, ¿no? Se murió el abuelo y nadie supo dónde estaba la lana. Entonces, ahí se quedó el dinero. Eh, me comentaba también un doble fondo en los cajones del, del escritorio del abuelo. Ahí estaba el dinero también. Entonces, eh, pues vamos son son situaciones en donde la gente eh, pues sigue utilizando el, el dinero en efectivo en este bello país y la, y lo sigue utilizando en gran medida ¿eh? Eh, por ahí las las estadísticas que, que yo logré consultar porque aparte hay muy pocas estadísticas eh, eh, con las cuales se pueda uno eh, de las cuales se pueda uno a llegar pero hay muy pocas estadísticas eh, de, lo, de lo poco que yo pude eh, encontrar es de que el efectivo, el uso del efectivo en México llega casi al 90% de, de las operaciones totales. Entonces, imagínate, Carlos, es, o sea, el 90% es muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo, yo pensaba que a lo mejor andaríamos por ahí de el 50, el 60%. Según esto, dicen el, el 90% es muchísimo, muchísimo el, el porcentaje de, de personas que todavía siguen utilizando el efectivo como medio de pago. Y es que también la, la forma en la que operamos en este bello país, pues se incentiva mucho el, el uso del efectivo, ¿no? ¿Cómo pagas el camión? ¿Cómo le pagas a la memelera? ¿Cómo pagas en la tiendita? Bueno, ahora las tienditas ya tienen eh, muchos el, el cobro con tarjeta, ¿no? Pero, eh, ¿cómo se llama? Pero, eh, pero sí, hay muchísimas muchísimas actividades, el comercio informal, el, eh, tengo un, aquí a la vuelta de mi oficina, hay unos, eh, unos señores que venden productos oaxaqueños, ahí como la ves, eh, paisanos, Carlos. Eh, paisanos, <risa> Ya que tú estás por allá, ¿no? Claro. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Venden, y es lo que le digo a mi esposa, es el mejor quesillo que, que yo he probado, el que venden aquí a la vuelta, pero pues el fulano no te cobra con tarjeta, es puro efectivo, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama? El de los tamales, en fin. Hay mucho, mucho modus operandi en este bello país que, eh, que, que utiliza el efectivo, y entonces es muy difícil llegar a encajonar a esas personas a que a, a la desmonetización de, de, este, de este bello país, ¿no? Entonces, acá la, la situación es el efectivo se usa, se sigue usando, y es muy, muy difícil que eh, se llegue a una desmonetización ya como tal aquí en, en México. Eh, tenemos por ahí otros, eh, otras, eh, ¿cómo se llama? otras estadísticas que ahorita se las voy a comentar. Por ejemplo, en, en Suecia, eh, incluso prácticamente se, re, se reportaron prácticamente cero operaciones con, con efectivo, ¿sale? En... Eh, eso, ajá, en Suecia. En Suecia es un caso de éxito. En, en 2017, solo el 1% de las operaciones totales de aquel país fue en efectivo de acuerdo a la BBC. Eh, el Parlamento de Dinamarca eh, desde hace, desde 2019, aprobó que en 1 de enero del 2030, el dinero en efectivo eh, quedara completamente, bueno, va a quedar completamente erradicado del país, imagínate, ya, pero son, son casos en donde estás hablando de otro tipo de sociedades por completo cultura, muy diferente, no muy, muy diferente a la, a la mexicana. Eh, acá tenemos otra, otra estadística, el Banco Central Europeo ha anunciado que a finales del 2018 dejará de fabricar billetes de 500 euros, que eran los de más alta denominación. Sin embargo, hay otros casos en donde se ha tratado de, eh, de, de generar la desmonetización, como el caso de la India, y pues ha sido un, un, completamente un fracaso. ¿Por qué? Porque en la India siguen utilizando, a pesar de que ya están desmonetizados eh, ciertos billetes, la gente los sigue utilizando, imagínate, es, es decir, eh, como si lo trasladáramos aquí a, en México, eh, que el Banco de México dijera, los billetes de mil pesos ya no funcionan, ya, ya, ya no van a, a funcionar a partir del primero de septiembre, y entonces estamos a 7 de septiembre, ya esos billetes si tú llegas a, al banco y quieres pagar con los billetes, no, ya no funcionan. Eh, sin embargo, la gente para hacer sus operaciones lo sigue utilizando. Eso fue lo que sucedió en la India. Entonces, imagínate, eh, es la, la, eh, eh, la resistencia de la gente a dejar de utilizar el efectivo. Trae, tra, traería buenas, eh, buenas cosas como por ejemplo la disminución de la corrupción, ya que los sobornos pues, muchas veces se pagan en efectivo, otras veces se pagan en coches, en, en, en, en especie. Sin embargo, en el caso de la India, eh, como parte de esta desmonetización en, en ese país, eh, los sobornos entonces se empezaron a pagar, ya sea con oro o bien con piedras preciosas. Entonces, acá sí. la, la situación, por una parte, pues sí trae beneficios, pero pues la gente siempre le, le, le encuentra eh, el caminito para salir de, de, del paso y eh, buscar eh, otras alternativas en, en cuanto a, al pago, eh, ya sea de sobornos o de cualquier otra situación, ¿no? Perfecto, y fíjate que bastante interesante las, las estadísticas y las comparativas con, con los demás países, y eh, atendiendo a esta cuestión cultural, social, política, económica que impera en cada uno de, de ellos, pues yo creo que hay unos donde sí um, donde sí se va a, a poder como tal o donde ya se pudo, como, como lo acaba de mencionar, pero pues hay otros donde, por ejemplo, en México y de los ejemplos claros que nos, que nos estás poniendo de, oye, pues ¿Cómo le voy a, a, a pagar entendiendo que hay mucho comercio informal todavía? Porque también la parte del efectivo nos lleva a eso. Nos lleva uh -huh. al tema de que, oye, eh, eh, pues mi efectivo es mi efectivo y para que se dé cuenta la autoridad en este caso, pues mi cuenta se va a dar. ¿Por qué? Porque lo manejo aquí. Sí. Y en, en ese sentido, digamos, el uso del efectivo dándole ese, ese enfoque hacia la formalidad o la informalidad, pues precisamente los que lo usan más, ¿quiénes son? Los que están en el sector Informal. informal. Y a, a, adicional y adicional a, a algunas otras leyes que ahorita vamos a hacer mención como es la, la llamada ley antilavado que vino también a complicar un poquito este tema ¿Sí? pero voy a hacer un paréntesis por aquí maestro a dar unos saludos eh, Samuel Padilla saludos al maestro Pedro Carlos saludos Samuel igual al maestro Gabriel Samuel Padilla por aquí de de Oaxaca el maestro Antonio Aranda dice saludos excelente invitado maestro Carlos un abrazo para los dos Gracias. Y nos dice uh, eh, también el maestro Aranda, pero México, Colombia, Perú, Guatemala, Bolivia, Costa Rica y muchos países de Centroamérica y Latinoamérica se ha visto que no ha funcionado y creo que las políticas fiscales no han ayudado en México y demás países. Precisamente lo, lo que estábamos comentando, ¿no? De que pues la política fiscal, económica, política eh, en, en México y más ahorita lo que estamos viviendo en México, pues no no colabora mucho en este tema de la desmonetización como tal. Cuando cuando vino este video que, que comentaba eh, ese maestro, eh, me, me, me parece que lo que querían retirar, no era, o es que no era toda la moneda, sino los billetes de mil pesos, me parecía por ahí. Pero pues, como tal, las políticas eh, fiscales que tenemos a, a hoy, 2022, pues como que no nos, no nos empuja mucho por ahí. No, y deja la política fiscal, la política monetaria, porque no sé si recuerdes, Carlos, que eh, el Banco de México ya autorizó y ya tiene el diseño y ya está todo listo para, eh, para imprimir el billete de dos mil pesos, ¿sale? Entonces, a, a, a eso también es, es como una señal, ¿no? Eh, si, si realmente el Banco de México quisiera desmonetizar a, al país, entonces incluso dejaría de imprimir eh, o dejaría de, de, de lanzar en circulación billetes de mil pesos. Contrario a eso, está generando un billete, está, está proyectando generar un billete de dos mil pesos. Eh, por ahí la, la gobernadora del Banco de México dice, bueno, ese, ese billete ya está listo, pero únicamente se va a utilizar siempre y cuando se requiera en la economía y a, y a criterio de ella todavía no es necesario. Eh, sin embargo, volvemos a lo mismo. ¿Para qué generas un billete de dos mil pesos si, por otro lado, dicen que va a haber una desmonetización en México? No la va a haber, <ríe> no la va a haber. Al contrario, el, el, el uso del efectivo se sigue, se sigue generando y se seguirá generando en este bello país. Por mucho tiempo, por muchísimo tiempo, estamos a casi casi años luz de, eh, ¿cómo se llama? de llegar a, a los estándares de, de Dinamarca, de Suecia, ¿no? En fin, aunque nuestro sistema de salud ya sea igual al de Dinamarca, ¿no? Claro, claro. Eh, a, a, por aquí otro saludo, maestro, voy a, voy a interrumpirlo nuevamente. Román Cruz, saludos cordiales. Y por aquí nos está viendo también el, el maestro Enrique Corona. y eh, Ahorita somos el, el comercial de Rompiendo Paradigmas. La corrupción se paga en muchas maneras, me dice. Bolsas de papel, ligas, adjudicaciones directas, por ejemplo. Eh, nos comenta aquí el maestro Enrique Corona. Y aprovechando, ahorita ya en, a las nueve de la noche tenemos el, el, el otro programa de Rompiendo Paradigmas. Por ahí con, con el maestro Toño Aranda, el maestro Corona, el maestro Pepe Soto, el maestro Efraín Salvador... Y el maestro Martín Rojas Tamayo los esperamos a las nueve de la noche ya, ya en una, una hora por ahí. Y pues siguiendo con este tema, eh, maestro Gabriel, eh, fíjese que a, atendiendo al, al comentario que hacía yo hace rato, vino otra ley que comúnmente llaman ley antilavado, que tiene un nombresote por ahí, <ríe> este, pero nos, nos es más fácil llamarle ley antilavado, ¿no? Sí, y correcto. precisamente... También, aparte, de la, aparte de, la, de la cuestión fiscal que se vino a regular en, en materia de información de las instituciones financieras, pues viene esta ley y me dice, ahora te voy a restringir de, de alguna cierta manera o a controlar el uso del efectivo en ciertas operaciones que yo considero que son peligrosas o que son de estarlas viendo aquí con lupa, ¿no? Exacto. Y vienen, me da un catálogo por ahí en el artículo 17... Uh -huh. De, de, la, de la ley en comento, donde nos dice, oye, pues tienes dos umbrales, ¿no? Identifícame primero al sujeto que viene y con, con el fajo de billetes, identifícamelo, porque yo necesito, dijeron por ahí, yo necesito un chismoso que me venga a decir quién fue, sí, y vale. ya después vamos a ver si rebasó el segundo umbral que fue el de aviso, ahora sí me avisas, pero primero necesito que lo tengas bien identificadito. Y así como este tipo de legislaciones que van saliendo, precisamente eh, el gobierno, entiendo, el gobierno federal quiere incentivar o, o disminuir como tal el uso de efectivo. Le voy a comentar por ahí una, una, una anécdota eh, que apenas me, me pasó y creo que pasa mucho eh, y, y me gustaría por ahí su comentario con respecto a esto, maestro, porque pasa mucho en terrenos o en enajenaciones de casas. Uh -huh. Y precisamente a, a, hace no, no, no mucho tiempo me, me preguntan, oye, es que fíjate que van a vender un terreno, pero van a ser dos millones en efectivo. ¿Eh? Y yo así de, y, y no, pa, no, y el notario, y, y, y no, pues que no es propiedad, es un terreno comunal o ejidal, y dije, bueno, entonces, como tal, también, si nos vamos a disposiciones fiscales, también tendría la obligación de retenerlo. Y ya nos vamos a otras cuestiones donde el notario va a decir, no, pues ahí no, no entro yo, ¿no? ¿Y qué pasa con ese efectivo, esos dos, tres, cuatro, cinco millones que se fueron en, en efectivo? pues dijera nadie supo nada, al rato se hace una operación menor a la realmente pactada, y en qué caemos con ese uso de efectivo, en simulaciones, hasta en algún tipo de delito, en alguna tal vez defraudación fiscal, o hasta pudiéramos caer en esta ley que estaba yo comentando. Exacto. No sé qué, eh, qué nos puede comentar al respecto, maestro. El, el efectivo te da privacidad, <risa> y, eh, y obviamente, también estás ahí en la delgada línea de lo, de lo ilegal. Eh, ahorita el ejemplo que acabas de comentar es, es muy cierto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si se enajena un, un predio ejidal en donde pues, no hay una escritura, no pasa por un notario público, por un fedatario público, y, eh, y únicamente pues, se da la operación entre los particulares? ¿Qué, qué documento hay? Pues una minuta, nada más. Y entonces, pues, como dice Bronco, ¿no? En aquella canción, que no de huella, que no y que no, y no quedó huella, ¿no? Nadie, nadie supo, nadie, nadie se enteró, eh, ¿cómo se llama? El, eh, la, la que sale perdiendo es la tía Raquel, porque, pues, ni un peso vio de esa transacción, ¿no? Entonces... Eh, vamos, completamente limpiecita y, y no está regulado en el artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta como ingreso exento, ¿no? Uh -huh. <ríe> y muchas veces esa, ese tipo de operaciones se realizan, eh, ¿cómo se llama? Entre, entre los particulares y en efectivo, ¿no? Entonces, pues vamos, ahí sí no hay no hay ningún, ninguna, ninguna cuestión. Antes, eh, a mí me comentaron allá en, en San Luis Potosí, ya tiene mucho, ¿no? Tiene como 30 años más o menos que me comentaron esta anécdota de pues, el, el típico eh, campesino, pues que está viendo ahí unos tractores ahí, ¿no? Y entonces dice, ¿y, ¿y cuánto cuesta este? ¿Y cuánto cuesta aquel, no? Y entonces de repente dice, Bueno, pues me da dos. <risa> ¿Cómo que te doy dos, no? Pagar. eh, como se llama, Pues aquí, aquí traigo, ¿no? Dinerito en el morral. Y, y de repente empieza a sacar el, el dinero ahí en efectivo, ¿no? Así se daban las, las operaciones. Eh, hace muchos años, hoy por hoy, pues como, como bien comentas, Carlos, eh, la, la ley nos ha eh, restringido el uso del efectivo, la, la ley FPORPI o la ley antilavado nos, nos ha restringido el uso del efectivo, pero ¿a quién? A los que estamos adentro del aro, uh -huh. no a los que están adentro, afuera, perdón, no a los que están afuera, a los que estamos adentro y volvemos a lo mismo, Quiénes son los que pagan impuestos, los que ya estamos cautivos, ¿no? Quiénes son los que estamos sobreregulados, los que estamos cautivos. Pero los que están en la economía informal, yo lo veo mucho eh, aquí cerca de mi oficina está la famosa 43 poniente en la en aquí en la ciudad de Puebla y entonces es un es una avenida que tiene muchos restaurantes eh, y pues vamos veo la la sobreregulación que existe de los restaurantes y aquí vamos, en mi camino de, de aquí a mi casa tengo que pasar por un parque, el Parque Benítez, en donde se ha llenado de puestos ambulantes. ¿Qué pagan estos, estos canijos de los ambulantes? Nada, nada, todo. Si acaso, pues a lo mejor cobran con, con tarjeta y pues se hacen, eh, se hacen ojo de hormiga, iba a decir otra palabra, se hacen ojo de hormiga y no pagan absolutamente nada por esos depósitos bancarios. Puede ser que sí, ¿no? Sin embargo, la luz se cuelga del, del, del poste de aire. El del, diablito, digamos. Del Estado público. Eh, público, se se Veo, el otro día vi, ya que iba pasando ahí eh, hacia mi casa, eh, están eh, tirando, el, hay una cubeta con agua en el drenaje, ¿no? Cuando a los restaurantes de acá les piden, eh, ¿cómo se llama? Una, una regulación de esto de, de descarga de aguas negras y es carísimo, es carísimo eso, son como 20 treinta mil pesos que hay que pagar eh, eh, de forma anual, cuando, y, y pues da coraje, ¿no? De ver estos cuates que, que están descargando sus, su, sus aguas en, eh, ahí en el drenaje, ¿no? En el drenaje público. Entonces, ahí eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, ¿Quiénes son los que están adentro? ¿A quiénes son a los que nos aprietan el cuello? Pues a los que estamos adentro del aro, ¿no? Y al comercio informal, no se les toca con el pétalo de, de ninguna ley. Claro, claro, maestro, y, y fíjese que por aquí nos comenta igual, eh, precisamente de lo, que, de lo que se está hablando ahorita del comercio informal, donde pues eh, nos comenta Román Cruz, eh, han visitado el Centro Histórico de Ciudad de México, pues prácticamente es la caja chica, dice. Eh, también nos comenta Román, fíjese, algo... Algo bastante, eh, bueno, una pregunta, una inquietud que yo creo que tienen muchos mexicanos respecto a, a un tema que también se estuvo manejando eh, en, en días pasados, en meses pasados, que fue el tema de la inflación. Si recordamos, eh, el propio gobierno eh, dentro de esta inflación acumulada que ya la llevábamos superior al 7%, 8%, y con las repercusiones que va a tener en materia financiera por ahí del, del, del, de la reexpresión del reconocimiento de los efectos de la inflación en los estados financieros, todas las repercusiones que va a tener eh, en las empresas, nos comenta Roman, eh, se supone que le quitaron ceros en tiempos de la inquisición a la moneda mexicana, pero ahora que pretenden, eh, de acuerdo al comentario que hacía, de acuerdo a, al comentario, emitir un billete de alta denominación, ¿Estaríamos en, entrando en algo más tenebroso, nos comenta este Román Cruz? O, o, o, o ya pensando mal, digamos, ¿por qué me quieres hacer un billete más grande? ¿O qué se si quiere regular? O, o como le, lo comentaba aquí, aquí el maestro, eh, la gobernadora dijo que cuando se estuviera eh, preparado, cuando fuera el momento, ¿por qué todavía no es el momento? ¿Hacia qué momento estamos esperando o en qué momento sería el, el, el ideal ¿no? para para este tipo de cambios o de políticas monetarias? Pues hay que recordar que los billetes de alta denominación se van expidiendo justamente en, eh, cuando se tiene una inflación muy alta. Hay que recordar, eh, ahora sí que tú te ves muy chavo, Carlos, pero, pero yo sí viví en la, en la década de los ochentas, en donde eh, ibas a preguntar un precio por determinada, de, determinada o bien y te decían, bueno, estos son los precios de este mes el mes que entra va a subir, ¿sale? Uh -huh. Y no sabemos cuánto. Y así, y así era en la década de los ochentas, ¿no? Eh, en, ese, en ese entonces yo era muy aficionado a la serigrafía y entonces iba y preguntaba por las tintas y, y me daban precio y me decían, esto es lo que cuesta este mes, ¿no? El, ya después, y, y te lo mantengo hasta el día último de, de este mes, ya después tenemos otro precio. Y así era, ¿no? Eh, entonces, y teníamos billetes ahí fue justamente cuando empezaron a salir billetes nuevos de muy, de, de muy alta denominación, entonces no, afortunadamente no tenemos la inflación de la década de los ochentas pero eh, sí tenemos una inflación bastante alta de los últimos 20 años en donde posiblemente ya empiece a ser a, a lo mejor hasta el año que entra eh, que ya sea necesario como bien acabas de comentar eh, el, eh, la expedición de este nuevo billete de dos mil pesos, quién sabe, ¿no? Pero, pero pues sí, definitivamente eh, el tema que nos ocupa que es la desmonetización en México no se va a dar. Claro, claro, por aquí tenemos uh, bastante uh, otros comentarios, está interactuando la, la, la audiencia aquí, nos dice eh, Yarrigagui, coincido demasiado comercio informal que se creen intocables por pertenecer a los sindicatos. Y viene otro tema, que es el tema sindical, ¿no? Por ejemplo, aquí, aquí en Oaxaca lo vivimos a, a diario, que, uh -huh. que si no cierran aquí, cierran allá, y si no, ya es el pan de cada día. Entonces, eh, me ha tocado ver también comercio, precisamente, comercio, agrupaciones, donde dice, a mi gobierno, tú no me puedes tocar, ¿eh? Y uh -huh. yo nada más le doy mi cuota a mi líder y se acabó. O sea, prácticamente yo, yo me cuesto por aparte, ¿no? En ese claro. sentido, yo creo que pues también desincentiva al sector formal esa, esas cuestiones. Claro, yo siempre lo he comentado en mis cursos, eh, Carlos, que eh, todas las personas en México o pagan impuesto o pagan cuotas. Y entonces eh, esa es la, la, la gran verdad y triste verdad, que habemos unos que pagamos impuestos, pero hay otros, que son los informales, que pagan una cuota. ¿Para qué? Para ser, como bien dices, para ser intocables y nadie se mete con ellos, absolutamente nadie. Así es, sí, y, y, y yo creo que pues dentro del, del sector informal, ahí pues dices, oye, pues a mí me estás cobrando eh, mi uso de suelo, mi continuación de operaciones, alta en el municipio, el, el, al estado, a la federación, mi alta de hacienda, pero tengo que contratar a mi contador, etcétera. Entonces, <risa> se vienen todas estas cuestiones de gastos, derogaciones de y dice, pues mejor me conviene quedarme en el informal sigo usando efectivo, nadie se enteró de nada, el efectivo yo lo uso como quiero, y se acabó el problema. Por aquí, eh, precisamente igual Juan Santís, nos dice respecto a lo que estaba diciendo de los proveedores, ¿No? De que te decían, eh, pues el próximo mes sube, o, o te respeto el precio hasta hasta tal fecha, ¿No? Nos dice también el maestro Antonio Aranda, pues, es igual, dice, así te dicen los proveedores, esta cuesta este mes, en los 80 los encargados del almacén, con la etiquetadora siempre en mano para ajustar precios, dice. Exacto. Aquí el maestro Corona dice: aquí, aquí en Michoacán pagamos cuotas, pero de las otras. Dice. También, eso es, es, el ese es. Maestro otro Corona tipo de cuotas, con, su, mi estimado con su estado Michoacán. <risa> <risa> Exactamente. Y por último, aquí el, el comentario de José Antonio Hernández Chávez: dice: si cambiar un billete de mil o de 500 es complicado, imaginémonos ahora uno de 2000: incambiable será, dice. Entonces, eh, como lo comentaba también el maestro hace rato, pues, tal vez se desmonetiza algún tipo de billete, alguna denominación, pero la sociedad, pues, lo seguimos ocupando, ¿no? Eh, yo me acuerdo cuando las moneditas estas de 10 de, de centavos, de 10 centavos, todavía decían, oye, pues, mi cambio, ¿no? Mi, mi, mis 10 centavos, dijeran, de 10 en 10 vas a ser un peso. Sí. Pero, ¿qué decían muchos comercios? No, pues, es que esas ya no, ya no, ya no se están usando, ¿no? Porque ya, ya, ya me las quitaron. Sí. Y es donde la sociedad... En el momento en el que se llega a acostumbrar a quitar una cierta denominación, pues nos cuesta bastante trabajo porque estamos acostumbrados precisamente a, la, a, a recibir ese tipo de denominaciones, ¿no, maestro? Claro. Y es que aparte, por ejemplo, ahorita que acabas de mencionar, eh, este tipo de moneditas de 5 y 10 centavos, que todavía las teníamos hace como unos, eh, ¿qué sería? Como unos 8, 10 años más o menos. Eh, yo por ahí tengo incluso un, un artículo eh, que recorté del financiero eh, de acerca de cuánto le costaba al Banco de México producir esas moneditas y entonces era, le salía mucho más, más al, al Banco de México producir esas monedas que, que, que el valor eh, ¿cómo se llama? nominal, entonces nominal. por eso fue que decidieron quitar ese, ese tipo de monedas y para allá van las de 50 centavos ¿eh? eso tengo por seguro porque por eso es de que las monedas de 50 centavos, que antes eran eh, eh, de qué color, como, como cobras, ¿no? Ah, como cobrizas, ahora son eh, plateadas, eh, llamémoslas así, y más, y más pequeñas, y de un material mucho más liviano. ¿Por qué? Porque al Banco de México le sale más barato producir ese tipo de monedas que las anteriores de 50 centavos, que eran así como cobrizas, ¿no? El material es más caro. Entonces, vamos, es parte de la, de la desmonetización en México, pero es una desmonetización programada por el Banco de México, producto de la inflación y producto del de el costo de producir esas monedas. ¿no? Y, y claro, eh, precisamente esta comparación que nos hace aquí el maestro de, de el, el valor de producción de la moneda como tal, el metal y el, el valor nominal que representa ese metal. No recuerdo bien, eh, en alguna ocasión me comentaron el mismo caso en algún otro país de, de, de Latinoamérica, donde me decían, oye, pues es que ahí eh, vale más, el, el, prefieren, no prefieren gastarla, prefieren fundir la moneda, y pues venden, venden más el metal, recuperan más del metal que del valor nominal de la moneda. Y en ese sentido, pues... Los bancos como tal, en este caso el Banco de México dice, pues, ¿para qué pongo en circulación ese tipo de metales cuando el metal es mucho más caro que el valor nominal que está representando, ¿no? Y en ese sentido, pues, pasarlo lo de 10 centavos, 20 centavos, para allá va la de 50 centavos, como veíamos, y pues eh, nos seguimos, no, nos seguimos eh, involucrando en este tema de desmonetizar eh, la, la, la moneda como tal, ¿no? Y en este sentido, maestro, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué repercusiones o qué beneficios también, re, repercusiones o beneficios encontraríamos a, a nivel empresarial o para, para los contribuyentes, para los eh, empresarios, de apegarse al, al, a los medios electrónicos, ¿no? Tal vez la desmonetización viene todavía en ese caminito, pero si yo me quiero ir acercando al... A, a, la verdad eh, desconozco qué pasó con el código si todavía está funcionando, si, si ya... Eh, pues no sé, si... si si, si nos convendría o, o, o qué, qué, qué beneficios pudiéramos tener para el empresario por ahí. Eh, el CODI no podemos decir que es un fracaso, porque no todavía no, todavía no lo es. Eh, existe, vamos, lo que lo que sucede, creo yo, que el Banco de México no ha, eh, eh, pues, no ha no, no lo ha promovido de una manera masiva como debería. Eh, en mi libro incluso, por ejemplo, hablo del, del Fonacot que compite con Electra. Sin embargo, el Fonacot, pues muy, muy sí. poca gente lo conoce y es lo mismo que pasa aquí con el Codi. Muy poca gente lo conoce y eh, se pueden hacer transacciones interesantes, limitadas, ¿no? Pero transacciones eh, se, se pueden hacer transacciones en, a lo mejor en la tiendita, a lo mejor en, en los mismos ejemplos que puse no hace rato, el de los tamales, la señora de las memelas, etcétera. El, el talachero, te pueden cobrar con el CODI sin ningún problema. Y eh, vamos, ¿cuál es el, el, el objetivo del CODI? Pues eh, obviamente, eh, más bien eh, meter al aro de, de la economía formal a muchos informales, ¿no? Eh, ¿Cuál es la ventaja? Ahorita me preguntabas, Carlos, ¿cuál es la ventaja de que eh, lo, las empresas realicen transacciones a través de, de transferencias y no con efectivo, pues son más rápidas, ¿no? Son, son mucho más rápidas, son, es mucho más fácil transferir 10, 20, 30 mil, 100 mil pesos a una persona con un teclazo, ¿no? Con un clic que, eh, que llegas con la maleta de efectivo y ahora le ponte a contar, ¿no? Entonces sí es, es mucho más mucho más difícil, mucho más inseguro también, aunque como ya también lo comenté, también hay fraudes eh, a, las, a las tarjetas de débito y de crédito, sí. y obviamente a, la, a, los, a, a las empresas. Eh, también eh, pues, se ha llegado a, a saber de fraudes a través de los cheques. no Entonces, en fin, no, no, estamos, no estamos 100% seguros eh, de, de ninguna de las dos formas. Sin embargo, acá la cuestión es de que pues, es, es mucho más seguro eh, realizar operaciones a través de, de, de, las transferencias interbancarias que con efectivo. Mucho más seguro, mucho más fácil, ¿no? Eh, como acabo de decir, con un clic, ya se fue el, el dinero, ¿no? Bueno. <risas> pues también nos enfrentamos a otro tema que es interesantísimo, que es el, el dinero que generan los bancos, ¿no? Porque de repente, pues, tú puedes decir, ah, pues me presta el dinero, me presta 350 mil pesos el banco, Entra a mi, a mi cuenta bancaria y, y a través de, de dispersiones electrónicas yo eh, pago y hago compras con esos 350 mil pesos. Nunca vi el dinero, ¿no? Nunca, nunca vi el dinero. No sabes si ese dinero... Eh, eh, realmente existe o no existe, eh, es, <risa> es, es un tema también fascinante, es un tema interesante, ¿no? este el, el dinero que generan y que se inventan los bancos, ¿no? A través del, de los plásticos, a través de las tarjetas de crédito, en fin, ya es, ya es otro tema que, que, que me estoy saliendo de la desmonetización, pero eh, obviamente la desmonetización pues va en el sentido de meter al aro a quien está fuera del aro, Perfecto. Y, y, y fíjese, maestro, que aquí el, el tema de, del, del código que estábamos eh, tratando, que estábamos viendo, con respecto a lo del Banco de México, yo creo que también eh, lo comentabas hace rato, eh, el miedo, el miedo del usuario, precisamente por estos fraudes, ¿no? Oye, pues yo prefiero mejor cargar mi, mi dinerito en la cartera y, y, y no me arriesgo a que al rato pues me, me, me, me hagan fraude, me clonen la tarjeta, voy y pago este, voy y pago el, el, el, la, el combustible y ahí me la clonaron, etcétera, ¿no? ¿no? Entonces yo creo que todavía existe mucho miedo, mucha incertidumbre con respecto a esto. Oye, me, me, me canso más en ir a hacer aclaraciones, reclamaciones al banco que por teléfono, que por esto, y por eso pues, mejor me quedo con mi efectivo. Por aquí nos, nos comentaba Jorge Robles sobre el Cashi. Cashi, ese no lo conozco, la verdad. Cashi de Walmart. Es Cashi. Como el, uh -huh. y el, el famoso Cashi. Sí, eso. Es. De las nuevas formas de pago electrónico eh, que, se, que se han inventado, ¿no? El famoso BAS, Cashi, en, etcétera, ¿no? Hay muchos eh, ahora sistemas de pago electrónico que es como, como acabo de comentar, son eh, pues, de las nuevas regulaciones que, que se están dando, eh, los nuevos jugadores, eh, en cuanto a pagos electrónicos, eh, que vuelvo a lo que comenté hace rato, ¿no? Hasta qué punto, pues, se genera un dinero ficticio en la economía, ¿no? Porque, pues, nunca lo ves, ¿no? Nunca ves físicamente el dinero. Es dinero que, pues, dice ahí el papelito que lo tienes, pero, pues, nunca lo ves, ¿no? Otra, otra situación eh, que quería comentar desde hace rato, hace como cinco o seis años que hicimos en mi familia y yo, un viaje por allá, por Querétaro, eh, en Guanajuato, en uno de los pueblitos mágicos de Querétaro, me, me, me impresionó y me, me dio mucha curiosidad de que eh, muchos establecimientos eh, te ponen un precio y te ponen abajo, dice, pago en efectivo tanto. Es decir, haz de cuenta, un, la tasa, ¿sale? Esta tasa. Esta te cuesta 100 pesos, por decirte algo. Y entonces te ponen abajo, pago en efectivo 90. Así. Entonces, y te estoy hablando de hace 5 o 6 años, ¿eh? ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que, qué es? Vamos, uno, uno como contador, eh, como se llama, luego, luego empieza, empieza a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué más, más barato si pagas en efectivo? Pues obviamente, porque entonces son ventas que ellos no declaran, no pagan impuestos, y por eso es de que ellos mismos te, te, te invitan a que uses el efectivo, ¿no? Sí. ¿Para qué? Pues para que, como dije hace rato, para que no quede huella que no y que no, ¿no? Y entonces, de esas operaciones absolutamente nadie se entera. No, pues no, o que, eh, eh, precisamente para no declarar, al caer en la cuenta, al pasar la tarjeta, pues ya vas a tener que justificar el origen de ese, de ese, de ese cargo, de ese depósito, ¿no? Claro, sí. el, el banco, también lo digo en mi libro, el banco es el brazo fiscalizador del SAT es, es ¿cómo se llama? Su, su consentido y por es eso bien. es de que eh, nos dicen, si tú quieres deducir una operación que sea mayor a dos mil pesos págamela con cheque, tarjeta o transferencia, es decir, uh -huh. bancarizado ¿sale? Sin embargo ¿cuántos contribuyentes somos en este bello país y cuántas personas hacen operaciones en este bello país? De ahí es de donde eh, cobra sentido que cerca del 90% de las operaciones totales de, de todo México sean en efectivo, ¿no? Entonces, está, está canijo, ¿no? Está canijo. Es un, es un gran reto que tiene eh, el SAT y eh, la Secretaría de Hacienda de eh, incentivar y de meter al aro a quien no está eh, adentro de, de, del redil de los contribuyentes. Así es, así es maestro, por aquí voy a, a dar lectura a otros comentarios para no irnos sin, sin, sin darle lectura aquí al, al auditorio, nos dice Román Cruz, maestros, acá por el rancho dice, existe un área en donde existe mucho comercio establecidos, en algún momento personal hice un tipo de sondeo preguntando sobre los N permisos municipales, al igual que las respectivas contribuciones, y de aproximadamente 30 locales, 24 no tienen permisos municipales ni pagan contribuciones, 5 solo permisos, y solo en estado regular. Uh -huh. También nos comenta por aquí este, Samuel, eh, yo, eh, yo creo que ese es un tema también con pincitas y aparte nos comenta sobre el Bitcoin, pero a, a, ahí ya ahí ya ahí no ahí, ahí nos metemos ahorita, ¿no? Exactamente ese es también todo es todo un tema y Todo un tema, ¿no? Se cocina, se cocina aparte, sí. Exactamente, aquí también Juan Santis nos dice, el mes pasado se cayó la plataforma Transfer. En 15 días no se pudo retirar el miedo existe a que se repita y, y nuevamente, o sea, pues, si, si, si tengo ahí mi, mi, mi aplicación transfer y al rato resulta que me urge el, el dinero, me urge pagar, me urge transferir y se cayó, ¿Sí? pues estamos a expensas de la tecnología, ¿no? En este sentido. Claro, claro, ¿Cuántas veces no se ha caído el portal de Vancomer? Pues, como cuatro o cinco, ¿no? Sí. En los últimos, el último año, último año y medio, más o menos como cuatro veces se ha caído el portal de Vancomer, cuando es viernes y es quincena. Uh -huh. Así. Sí, precisamente viene, viene ese miedo, ¿no? De, o sea, mejor me quedo con mi, con mi efectivo. Y yo creo que eh, aquí el, el, el punto importante de, de, de la plática es eh, precisamente lo que nos comenta aquí el, el maestro Gabriel. Eh, pues desmonetizar a, a, a México como tal no va a pasar así, sino eh, yo creo como contribuyentes, como personas, como sujetos cautivos o no cautivos, en algún momento pues ir planeando esta, esta migración también. No es que sea malo, yo personalmente considero que no es que sea malo el uso del efectivo, simplemente eh, ya sea que estemos cautivos o no cautivos, tener un origen cierto del recurso para prevenir cualquier eh, situación después de configurar algún tipo de ilícito, etcétera, todo lo que se pueda venir, ¿no? Claro, y que eh, la gente se acerque a su asesor fiscal para, eh, para poner sus asuntos en orden, porque hay que recordar que todos eh, los depósitos bancarios que no estén eh, reportados eh, se considera discrepancia fiscal, entonces tengan mucho cuidado con eso. Acérquense a su, a, a su asesor fiscal, a un verdadero asesor fiscal, eh, para que pongan en, eh, al corriente todas sus, eh, sus cuentas bancarias y todos sus depósitos. Claro, y precisamente eh, eh, con respecto al comentario que estabas haciendo, maestro, de, de, de la tasa que si pagabas en efectivo te la dan en 90, nos comenta aquí Evelyn Campos, eh, el detalle es que muchos comerciantes no tienen el conocimiento de que los faltantes en inventario se consideran ingresos presuntos y la carga de la prueba es del contribuyente. De tal forma que aunque reciban el efectivo, sí se tienen ingresos, pero este no es el tema, pero en determinado momento puede existir una contingencia por el hecho de recibir el efectivo. Claro. De acuerdo con Evelyn, pero ¿qué pasa si el comerciante compró sin factura? Eh, Dijeran, tampoco, esa tasa nunca existió. <ríe> ¿No? Nunca existía esa tasa, pero precisamente. Y si compró sin factura y en efectivo. Y a lo mejor del, del mismo producto este que te comento, una tasa, ¿no? tengo eh, voy voy midiéndole el agua ahí a los camotes y entonces de repente compro 50 tazas con factura otras 50 sin factura en efectivo y entonces ahí le voy midiendo a mi inventario no claro <risa> lo, lo que puedo vender también en efectivo y, y nunca nunca pasó no <risa> claro claro nunca pasó en, en un comercio muy pequeño pues se puede se puede dar sin ningún problema ya en unas empresas mucho más eh, mucho más grandes pues ya es mucho más difícil Claro, claro, y, y todo esto para irnos eh, involucrando en este tema, digamos, los comercios pequeños, eh, también vivimos reformas en ese sentido, que eh, está, teníamos los repecos, teníamos, de ahí vino que al RIF, de ahí me quitan al RIF y nos meten al Recico, y no sabemos qué más va a venir, ¿por qué? Porque en ese, en ese ánimo, en ese afán de querer meter al, al, al aro, como decía aquí el maestro, pues unos funcionan, no funcionan, viene el otro régimen que casi hace lo mismo, no funciona y viene el otro y así nos vamos, ¿no? Que es lo que nos comenta aquí José Antonio, la informalidad es un tema de años del cual nadie ha podido poner en regla, muy a pesar de los regímenes fiscales que se han creado, RIF, RECICO, etcétera uh -huh, Entonces, sí. a, ahí está el comentario. Maestro, antes de que nos vayamos, eh, quiero que... Eh, eh, nos platique un poquito de, de su libro Impuestos y Dragones para para, para el auditorio ahí bastante interesante me, me pareció hace rato antes de entrar al aquí al aire le, le estábamos platicando precisamente del libro y me pareció bastante interesante que nos pudiera comentar un poquito sobre él. Muchas gracias Carlos. Eh, el, el libro Impuestos y Dragones como te comentaba ahí fuera del aire es el mejor libro de impuestos que habla de impuestos para no contadores y también para aquellos contadores que no se sepan expresar correctamente con sus clientes. A partir de que escribí el libro, tengo un eslogan un eh, con el cual siempre me despido de, de mis cursos o de los programas de radio, que es, eh, quien le entiende a su contador, paga menos impuestos. Y es importantísimo, porque yo siempre les he dicho a mis clientes, la contabilidad la hacemos entre los dos, yo te tengo que explicar, tú me tienes que entender, para que entonces tú pagues menos impuestos, ¿sale? Y entonces tengamos una contabilidad a todo, a todo dar. Entonces, el, para eso, por eso escribí el libro, ¿sale? Eh, consta de cinco capítulos. Eh, el primer capítulo es un tema general, eh, cómo darse de alta, persona física, persona moral. Eh, cómo eh, tramitar la firma electrónica cómo tramitar el certificado de sello digital cómo expedir facturas está ahí claramente explicado cómo expedir facturas eh, lo que te comentaba pues el libro es de 2020 entonces todavía me falta eh, actualizarlo ahora con la facturación 4.0 eh, ya después viene eh, como también lo mismo cómo cancelar las facturas eh, en fin, es, es como un recorrido el capítulo 1 de, de iniciación de los contribuyentes eh, hacia el mundo fiscal el capítulo 2 perdón hablo justamente eh, de la de el, eh, los trabajadores ¿Qué implica eh, cómo se llama, tener trabajadores eh, seguro social, impuesto sobre nómina, eh, junto con el seguro social, pues págase la, la AFORE, págase el Infonavit, en fin, todo lo que implica, eh, cómo puedes hacer deducible tu nómina, etcétera, ¿no? Todo lo que implica tener trabajadores. Después tenemos el siguiente capítulo que eh, trata acerca de las declaraciones. ¿Qué tipo de declaraciones hay que presentar? Las normales, las complementarias, las de pago, las informativas, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de declaraciones. Después, el siguiente capítulo hablo justamente de lo que del parte del tema que estuvimos tocando el día de hoy, la cuenta bancaria y la discrepancia fiscal. Y entonces, ahí eh, se toca la importancia de los depósitos bancarios, la importancia del estado de cuenta bancario, que es una caja de cristal, ya no es el estado de cuenta que teníamos hace 20, 30 años, que era completamente oscuro y de repente no lo entendías y de repente decías, ¿Quién me depositó? Hoy, hoy en día ves un estado de cuenta bancario y es una caja de cristal, o sea, sabes perfectamente de dónde vino el dinero y a dónde fue a parar el dinero, así, ¿no? Eh, es capítulo cuatro, y el capítulo cinco es, eh, yo, yo considero que es el más importante, que es, eh, que trata de las deducciones. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es el más importante? Porque justamente gracias a las deducciones pagamos menos impuestos, y entonces, si los contribuyentes entienden cómo deben de, de recibir sus deducciones y cómo deben de, de, de todos los requisitos que, se, que, que hay que llenar, porque son muchísimos requisitos que hay que llenar para hacer una erogación deducible, entonces el, el contribuyente pues, va a pagar menos impuestos. ¿no? Entonces es por eso es que yo digo que ese es el capítulo más importante del libro. Y después dije que tiene cinco capítulos, sin embargo tiene un sexto capítulo que como ya iba yo terminando el, el libro de, de escribirlo, el, el capítulo número 6 se llama, lo que se me olvidó poner en los capítulos anteriores. <risa> y entonces, el capítulo 6 es así como una, un complemento de eh, ciertas situaciones que de repente yo decía, ay, esto también es importante ponerlo, ¿no? Pero pues como ya teníamos armado los, los otros cinco capítulos, bueno, pues lo puse ahí en, como un apéndice. Y entonces, capítulo seis, eh, toco muy poquitos temas pero entre ellos cómo imprimir tu constancia de situación fiscal eh, ¿cómo se llama? qué es el buzón tributario, etcétera no, algunos temas ahí complementarios para cerrar la pinza eh, de que pues, la, la gente te entienda eh, pues, de qué es este, este mundo fascinante de los impuestos, ¿no? y pues obviamente es una reivindicación para el trabajo del contador el cual pues de repente es muy, muy mal valorado eh, muy poco valorado eh, y entonces, en repetidas ocasiones en el libro digo, bueno, está esto, pero tienes que acercarte a tu contador, tienes que acercarte a tu asesor fiscal. Perfecto, maestro Gabriel. Y pues, yo creo que bastante interesante el libro, eh, eh, ¿Sí? eh, los capítulos eh, por ahí bastante... Eh... Eh, por aquí nos comentaba Román eh, una charla amena y sin tanto tecnicismo, que precisamente es lo que nos comentaba aquí el, el maestro, que era para que pudiéramos entender los impuestos o esta, esta parte que siempre se nos complica como, como sujetos pasivos de, de tecnicismos que muchas veces no entendemos, porque el contador tal vez sí los entiende, ¿no? Pero el empresario va a decir, ¿de qué me estás hablando, no? Exactamente, y eso... Y por eso fue también que escribí el libro, porque muchos clientes al llegar aquí a, a, al despacho, a la sala de juntas, y, y que les empiezas a explicar, y, y me decían, a ti sí te entiendo, y entonces eso fue un, un aliciente justamente para escribir el libro. Ese a ti sí te entiendo, me, era así como que, wow, sí sé, sí sé explicar, ¿no? Entonces, el libro está escrito de esa manera, eh, como acaba de decir Román, eh, sin tecnicismos cero tecnicismos y cuando me enfrento a, a algún tecnicismo porque es necesario eh, lo explico ¿sale? Entonces está padrísimo, está padrísimo el, el libro si, si gustan comprarlo, está en la plataforma ahí de Amazon eh, ¿cómo se llama? Vamos y, y está padrísimo, es, es un libro que está escrito de una manera muy muy amena y eh, de, una, de una manera eh, de una lectura muy rápida. Perfecto pues ahí quedó el, el, el, la invitación también y pues eh, estamos cerrando ya nuestro programa de eh, Noches de Censo. Yo creo que se nos fue la, la hora bastante rápido, así cuando, cuando, cuando platicamos en, en, en confianza y también, como lo mencionaba eh, aquí Román, eh, sin, sin, tantos, sin tantas cuestiones que a veces no, ya nos tienen ofuscados, ¿no? Con el tema, los temas fiscales, financieros. A veces, pues, nos salimos un poquito en este caso del tema del día de hoy, eh, que me pareció bastante interesante, yo creo que también al auditorio, eh, saber qué nos depara o cómo va el tema de, de la moneda o de la desmonetización en México. Por parte de la familia Census, maestro, eh, pues le damos las gracias. Siempre, yo creo que, eh, como dicen, uno de los valores más preciados que tiene uno, pues es el tiempo, ¿no? Y cuando alguien te regala un poquito de tiempo para que la otra persona conozca, aprenda otro poquito, porque siempre aprendemos algo, pues yo creo que es de valorarse y es de, de aplaudirse. Eh, mi sincero reconocimiento por parte de Census, también el agradecimiento por haber aceptado la invitación y pues aquí igual tiene eh, su casa para en alguna otra ocasión que nos pueda eh, nutrir también con, con, con sus conocimientos, maestro. Muchísimas gracias, Carlos, y muchísimas gracias a toda la familia Census. Eh, por haberme invitado a participar en esta, en este, en, en esta noche de censos. Perfecto, pues nos estamos despidiendo, eh, gracias maestro, y nos vemos el próximo miércoles en Noches de Censos, eh, por ahí tenemos eh, preparado eh, para el próximo miércoles, ¿no? dentro de 15 días por ahí vamos a estar hablando del testamento, también ahorita que andamos en el mes del testamento, y pues para que no se pierdan estos programas, ya saben, cada miércoles, eh, noches de census, siete y media y ya ahorita en, en menos de media hora ya nos estaremos conectando ahí el maestro Toño Aranda con todo el equipo de eh, eh, Rompiendo Paradigmas, también hoy tienen un, un invitado eh, y un tema bastante interesante, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, no me queda más que despedirme y nos estamos saludando el próximo miércoles Muchas gracias Hasta luego